Entonces nos encontramos con.. Luis Luisni? Luis es nombre raro, ¿no? Luisni. Luisni. Es compuesto de Luis Ninosca. Ya, por favor, sí, si es compuesto, es bonito. ¿Pero es un nombre común en Venezuela? No, es compuesto. Yo creo que, o sea, soy la única Luis Ni que conozco. Ah, bueno. bueno. está lindo. Entonces Luis Ni, tienes un canal de YouTube sobre Colombia, ¿cierto? Sí, pueden buscarme como Luisni Life, donde les hablaré mucho sobre mi experiencia en Colombia. ¿Y tienes videos sobre Venezuela también o no? Eh que mi canal lo abría acá, pero sí hablo muchas cosas sobre ayudas sociales a Venezuela para los que estén interesados. Listo, entonces el canal está en la descripción del video. Ahora te voy a hacer algunas preguntas. Okay. Bueno, primero que todo, um, ¿por qué decidiste ir a Colombia? Okay. ¿Y cuánto tiempo, hace cuánto tiempo llegaste? Yo llegué el 30 de mayo del 2016, ya hace casi un año, y decidí venirme porque para nadie es un secreto la situación actual de mi país. Yo estaba recién graduada y dije, no, necesito buscar nuevos horizontes. Y decidí Colombia, primero porque mi papá ya estaba acá, segundo por la cercanía y, el, y lo parecido a mi país, entonces yo dije, nada, Colombia. Y, normal, y principalmente llegué a Medellín. Ok, ¿y ahora estás viendo en Medellín o en Bogotá? Ahora estoy en Bogotá, hace dos semanas estoy en Bogotá por cuestiones laborales. ¿Y qué te ha parecido de muy diferente Bogotá a Medellín? Es totalmente diferente. Eh, pero no son diferencias ni buenas ni malas, simplemente es diferente. El paisa y el rolo, o sea, tienen... No sé, por ser el mismo país, pero la cultura es distinta, debe ser porque acá hay mucho extranjeros y hay muchas personas de todas partes, pero sin embargo no puedo decir que uno sean buenos o malos. A mí la verdad, los dos me han caído bien. Sin embargo, me encanta Medellín, me encanta el clima, me encanta su gente, pero Bogotá, o sea, no me puedo quejar, definitivamente. Claro, las dos son bacanas. Eh, ok, y entonces nos puedes contar sobre la situación económica que está muy mal sobre Venezuela. Es bueno. Eh, actualmente hoy es eh, 13 de abril del 2017 y ya va una semana en que en mi país está muriendo gente por la represión de la guardia nacional o sea en ningún país del mundo sino en los países con una dictadura eh, por protestar y salir a la calle a exigir tus derechos, los derechos humanos que tenemos todos en el mundo, Las, los guardias y la policía tiran bombas lacrimógenas de gas rojo, gas pimienta, les disparan, tiran bombas desde helicópteros mortales y es lamentable, pero creo que si de esta forma no se hace, de ninguna forma se va a poder salir de esta crisis, porque lamentablemente... Se ha ido al diálogo, se han ido a organizaciones internacionales, se ha hecho de todo y simplemente nadie presta atención. Entonces, lo único que quedó lamentablemente fue la violencia. ¿Pero te parece peor ahora con Maduro que con Chávez o...? Sí, su, su, por supuesto. Digamos que Chávez, Chávez tampoco era de mi agrado, pero no destruyó al país de esta forma. El hombre por lo menos tenía cierto grado de inteligencia. Sí. Pero es que el problema con Maduro es que como Chávez no quiere el país, pero este este es bruto, o sea, él no sabe qué hace, él no sabe qué está haciendo con Venezuela. Ok, pero siempre es como una dictadura, siempre ha sido un poco una dictadura, ¿no te parece Venezuela? No le quieren decir dictadura porque le dicen autocracia, otros le dicen dictadura, la verdad es que yo creo que este gobierno ha sido una enfermedad para Venezuela, yo no le pondría otra palabra, ellos se basan en el socialismo, y no les quiero dar una clase de historia, pero todo el mundo sabe que el socialismo a través de los años nunca ha tenido éxito en ningún país del mundo. Eh, Simplemente eh, Venezuela se está convirtiendo en una Cuba con un, un proceso mucho más acelerado como, eh, que fue el de Cuba. Eh, no, o sea, actualmente si quieren pasar por mi canal y disculpen la promoción tengo una ayuda humanitaria a venezuela con una organización mexicana que se llama maraisa donde recolectamos dinero insumos de todo y todo eso va... y todo lo recolectado en esta organización llamada maraisa ya sea medicina, juguetes ropa dinero todo todo va a ser enviado a venezuela para nadie es un secreto tampoco el problema es que hay con las aduanas para enviar ciertos ciertos insumos pero nosotros nos estamos valiendo de todo, de todo para que estos, este pequeño granito de arena llegue a, de verdad a los más necesitados en nuestro país. Listo. Uh, otra pregunta. Es verdad que en Venezuela son un poco racistas con los colombianos, que maduro los soya o sea, me contaron que es complicado. Saben que yo también he escuchado mucho sobre eso y me sorprende porque Venezuela en sus, en sus tiempos de oro, en sus mejores años fue la cuna, fue el lugar que recibió a millones de extranjeros, no solo de Colombia, sino del mundo y cuando Venezuela estaba bien y en Colombia había una crisis o sea, es increíble el montón de colombianos que aún, a pesar de la crisis, todavía están en Colombia. Entonces, sí fue muy mal lo que hizo Maduro, que cerró la frontera y todo eso, pero es que fue Maduro, no podemos juzgar a todo un país por una persona. Y con todo esto se dice que Maduro es colombiano. Entonces, es una locura pensar que, porque Maduro cerró la frontera, nosotros los venezolanos, eh, de alguna forma tenemos xenofobia o discriminación contra un colombiano. Sí, de toda la vida, yo desde que nací en, en mi barrio, en mi ciudad en todas partes habían colombianos y nunca fueron como que wow los extranjeros no siempre fueron uno más igual que chinos árabes estadounidenses de todas partes del país. listo uh, ahora ¿qué, qué me puedes contar sobre el acento colombiano te ha gustado el acento colombiano <risa> sí me gusta me gusta quisiera que se me pegara pero no se me pega pero sí las palabras las palabras las palabras y y es <risa> Sí, sí se me pegan bastante um, yo creo que el acento rolo el acento de Bogotá creo que se me va a pegar más rápido que el paisa paisa ¿sí? no se me pegó ya a mí sí me gustaba el acento paisa sí. pero no se me pegó no sé por qué <risa> listo y un plato que te ha gustado mucho de Colombia cuál <risa> pues sería eh, los buñuelitos me gustan mucho me gustan mucho los buñuelos la bandeja paisa y en, ay, no les quiero hacer publicidad pero eh, hay aquí la comida rápida aquí hay mucha comida rápida pero en Medellín hay una hamburguesas que le dicen las cabezonas son todas así sí. gigantescas asquerosas de 15 kilos pero el que tenga hambre tiene que ir para allá porque además son super económicas y un plato que te parece muy asqueroso en colombia o una comida rara de acá hay definitivamente hay algo que odio aquí de la gastronomía colombiana y es la salsa de piña yo no puedo tolerar comer algo salado un perro empanada, una pizza con piña, no, no, no, no, eso eh, horrible, no, no, lo siento pero no me gusta. Ok, y tú has sido discriminada acá, en Colombia? Eh, digamos que tuve una mala experiencia apenas llegué y realmente fue con un rolo, yo cuando llegué acá trabajaba en una academia de idiomas el cual mi jefe era un rolo y este hombre eh, tenía un trato conmigo muy distinto Y yo no soy una persona No me considero maleducada No me considero que hago mal mi trabajo Siempre más bien me considero muy dedicada Y esta persona se encargaba de tratarme sumamente mal Siempre me hablaba mal Y obviamente yo tenía muy poco tiempo acá en Colombia Y yo quería conservar mi trabajo Y me aguanté muchas cosas Pero fue, llegó hasta un punto En que no pude aguantar más Definitivamente no pude aguantar más Y tuve que renunciar Luego sí. me enteré que este hombre también lo votaron Pero... El, también me enteré por otras voces que digamos que uno de los motivos por, de su trato hacia mí era por ser venezolana y que ah, yo no podía llegar de venezolana con una semana aquí nada más a quitarle el puesto ah, a un colombiano ah, ya, pero, pero ah, esa ha sido la única, de resto no, son de resto que te excelente. parecen amables los colombianos con los venezolanos, sí, colombianos colombianos? Excelente. ¿Sí? sí. Okay. Um, ahora preguntas, eh, gente más acogedora colombianos o venezolanos? cómo ¿Cuál es la gente más alegre y acogedora? ¿Tú qué creerías? ¿Tú ¿Los venezolanos o los colombianos? Cada uno tiene su forma de ser. Sí. O, sea, o sea, los venezolanos, a pesar de la crisis, somos demasiado jocosos. O sea, nosotros siempre nos burlamos, de nosotros mismos siempre le conseguimos el chiste a todo. Por otra parte, el colombiano tiene otro ch... o sea, tiene otra forma de humor. El colombiano es como más hacia la las fiestas, más hacia el fútbol más alegre, es muy patriota demasiado patriota, pero Todo sin embargo bien. en humor, el venezolano se las lleva todas, ¿sí? <ríe> sí. ok, ¿hombres más guapos, colombianos o venezolanos <ríe> los colombianos <Irene. ríe> eh, ¿mujeres más bonitas colombianas <ríe> o venezolanas? <ríe> en serio, te quiero responder eso no, no, no, o sea, se dice que la mujer venezolana, obviamente por cuántas coronas tienen en el mismo universo sí. eh, es la más bonita, pero... Mm, no comparto esa idea. A mí me parece que tanto las venezolanas como las colombianas son re todas. Y la mata de la mujer bonita de Colombia es en Medellín. ¿Sí? Sí. ¿Comida más rica, venezolana o colombiana? Venezolana. Venezolana. Sí. <risa> ok. Ahora, ¿qué te parece que Colombia, que Venezuela tenga mucho mejor que Colombia o algo un poco mejor de Venezuela que Colombia? Un poco mejor los paisajes. ¿Paisajes de Venezuela? Sí, en Venezuela tenemos nieve, tenemos selva, tenemos volcán, tenemos llano, tenemos playas, las mejores playas, a, a mi parecer. Sí. Y... Colombia me encanta, no la he conocido totalmente, pero sí puedo decir que algo... Tiene Venezuela que la, la caracteriza son sus paisajes. Listo. Eh, bueno, últimas preguntas. Eh, ¿Qué tiene mejor ahora Colombia que Venezuela? Aparte de la crisis, del dinero, de todo eso. ¿no? ¿Qué tenga mejor Colombia? No sé. La... la cultura. ¿Cultura? La cultura. Acá las personas son muy regionalistas, aman mucho sus lugares, aman, son muy amables. Definitivamente tenemos que aprender del colombiano, es su cultura. Sí. sí total. Y una pregunta también rara: ¿por qué a ustedes, no los venezolanos, no les gusta el fútbol? Si nos gusta, gusta, si nos gusta, que seamos malos y que el fútbol es otra cosa, pero si nos gusta. Lo de nosotros es el béisbol. ¿El béisbol? Sí. ¿Tú juegas béisbol? No. Ah. ¿Y Colombia te gusta un club de Colombia o no? Eh, sí, el Atlético Nacional. ¿Sí? ¿Te gusta el Atlético Sí, gusta el Atlético? me gusta el Atlético. Ah, listo. Y ah, última pregunta, la verdad. Eh, ¿Te ves viviendo aquí en Colombia mucho tiempo, toda la vida, o piensas volver a Venezuela? Digamos que todavía no me he planteado eso, acá en Colombia, Colombia me ha recibido con los brazos abiertos Y muchas personas acá en YouTube también han dejado muchos malos comentarios, pero son muy pocas La verdad que la mayoría me ha recibido muy bien y amo mi país Sin embargo todavía no puedo decirte que me voy a quedar aquí o me voy a devolver Pero hasta ahora me quedo acá Listo Listo, entonces te agradezco mucho por esa entrevista. Gracias a ti. Entonces la dejamos, los dejamos a todos. Hasta luego. Entonces que viva Colombia y que viva Venezuela. Venezuela, Oye, chao. Bueno, Francia también un <risa> no, <risa> bueno, gracias, chao. Si les ha gustado el video, un like y suscribirse. <risa> chao.